Ojito, chavales. Salgo contra Rubi. Uf. Uf. Ojito, ojito. <risa> <risa> Ojito. No paran, no paran. No paran, chavales, no paran. ¡Mano! Dios, ah, Dios. Dios Ruby súper alterado. Oh. Chicos. Bueno chavales, mirad quién está en la casa Aquí tenemos a mi panita Disa Bro, activísimo, que has aquí bro aquí la verdad que ya ando un poquito por voy a reaccionar a Nibi un poquito Está chillin y bro ¿Qué tal el logo? ¿Te ha gustado? La verdad que guay, tío, mantiene la distancia con Nibi y con Goku, que es Chip La que están liando los chavales aquí jugando, madre mía. El mejor punto que he visto en mi vida, A ver, pero bueno. Hermano. Así que, chavales, nos despedimos de Salva Ya nos veremos, bro Y por cierto, chavales, mirad lo que nos ha llegado a la Kazuki Hago así un poquito, ojo Y ya tengo agua, bro Aunque tampoco sepa que me cojo agua si es que no me apetece, tío La que he liado, tío ¿Qué haces, bro? Estaba a punto de... Hacer cositas Qué cositas. Zaza, pues jugará. Bueno. <risa> ¡Za! Bueno, Ruby, bro, te dejo, pero antes. No, por no bien, me pongo bien, bro. No me bro. Pero... Y, y encima te la dejo abierta, bro. <risa> <risa> puerta te la así. dejo entornada o cerrada. No, ahora... Así entornadita. No, ahora... ahora... Chavales, boxes, <harmony> bueno, dale, <risa> that, <ahí vamos. risa> posiblemente Ruby ahora mismo me odie. Bueno, chavales, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Nunca os había enseñado lo que viene a ser mi setup. Pero si queréis que en un vídeo os lo enseñe, pues dejar apoyo. <risa> por la carísima, vale. Y vamos a subir arriba a ver si hay alguien por aquí. Pero, ojito que se está montando su setup. Sí, estoy aquí de construcciones, a muerte, eh. Te a está muerte, quedando muerte, ahí, ahí. y nada, chavales. Quería agradeceros el apoyo. Aquí tenemos el ah, canal de YouTube. No. Que mirar cómo ha ido nuestro primer vídeo: 32.000 visitas. 3.900 suscriptores, ir a pasaros a darle like y comentar lo que queréis en el canal, porque ya os digo que está yendo muy bien, es que ojito, en el segundo ya tenemos 8.500 visitas luego en Twitch, lo estamos partiendo también, muy bien, vamos muy chill, 7.000 seguidores y chavales, no sabéis qué hora es pero literalmente nos hemos despertado de hecho es una 8 de la mañana, de queda la un mañana? minutito, se supone eh, No me he despertado tan pronto, que Iba a secundaria <risa> Secundaria, primaria, barra los estudios Que nadie quiere, así que chavales Vamos a aprender lo que viene a ser El PC, vamos a ver qué nos ofrecen En la nueva temporada de Fortnite del Barrio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chavales? ¿Qué es esto? Mira, Ricky Morty Ricky no, y Morty, de... vale, nos vamos a comprar cada uno la skin bro. No me lo puedo creer Es de Alien, bro Rick y Morty, bro. No tenemos Rick. mucho tiempo. ¿Y Morty, bro? Rick es el último del pase. Buah, esta está guapísima, bro. Bro. <risa> Me está volviendo el headphones por dentro. No te puedo creer, bro. ¿Qué es esto? Superman se quita. Madre mía, bro, qué guapo. Bro. Y recordaros que hago directo diario en Twitch. Primer link en descripción. Chavales, primera vez de Rub probando el café. Lex le ha dicho que renta. Pero Rub no lo sabe. El mayor líquido que tomas compra, ¿Has ¿eh? dicho que te lo vas a ver entero? ¿En serio? Lo voy a intentar, ¿vale? Vale. Hans, he probado un sofito y he empezado. <ríe> vale, vamos. con su desayuno diario. ¿Con qué de en mí? ¿Del 1 al 10? Yo un 0. Yo un 1. Pues voy a callar la mosca. Ahora veremos, bro. 3, 2, 1. Madre mía, bro. No <risa> Te lo he dicho. Marte, no, no, no. Me lo he la primera vez de Es mentiroso, bro. Me la suda, bro. Me la suda, bro. Me la suda, bro. Me la suda, bro ni 24 horas veis ahí que hay como unos, unas bolitas negras esos son los huevos <risa> <No> lo. <risa> por cierto mirad lo que acaba de llegar no sé si os acordáis que os dije que se venía una sorpresa tremenda para plex y lo veréis en el vídeo de hoy de plex o en el de mañana, no lo sé. Pero básicamente tenemos aquí esta jaula. ¿Quién no os voy a decir de lo que es? Pero vais a flipar. Mira, tenemos un accesorio para el animal que viene. Que es como un. ¿Tú qué crees que es, Realmente, ¿qué crees que es? Yo creo que es una hada. Y esto es un vestido. ¿Te lo pones? Sí, mira, pero... Y las dos piernas salen así. <risa> no, realmente, ¿qué crees que es? ¿Qué crees que es? Te doy una pista. Que lo he dicho en el video No es un pájaro. Pero vuela Mira como vuelo ah. Y bueno, pues aquí os enseño Más o menos, en plan, abres tal Entras como un animal tal Subes por aquí tal Y aquí tenemos un palo, que yo lo he visto mucho en Jaulas de pájaros, que aquí Se posa Y nada, pues aquí podéis ver los comedores que son bastante grandes O sea, no os imaginéis lo que va a ser Pero de verdad que os va a impresionar bastante Es un animal muy guapo, y a ver si les gusta Pero bueno, eh, mañana llega a primera hora Así que espero despertarme Porque como no me despierte literalmente, me muero Y nada, ya veis lo que Haré un vídeo en el canal de cómo se lo regalo que obviamente en plan, son dos Uno mío y otro para él He decidido hacer eso porque es un animal que Tiene que estar 100% acompañado por otro de su especie. Así que chicos, sin más dilación Mañana en el canal veréis lo que es <risa>